Sean bienvenidos a la segunda semana del curso. En esta ocasión, analizaremos la problemática ambiental derivada de los residuos sólidos. ¡Comencemos! Naturalmente, los desechos que se producen en el ecosistema son usados por otros organismos, de esta forma, se reutiliza de forma cíclica todo lo que se produce. El sistema actual de consumo y económico, la capacidad de transformación del medio natural y el uso de productos de corta duración y de larga descomposición provocan la producción y acumulación de gran cantidad de residuos que traen consigo problemas ambientales. ¿Cuáles son los factores que causan problemas ambientales? Los problemas son la sobrepoblación, actividades humanas, la desmedida producción, el consumo de bienes y servicios y el comportamiento poco sostenible. La problemática que generan los residuos sólidos ocurre a nivel ambiental, económica, social, sanitaria. El tiempo de permanencia de un objeto en el medio es el tiempo que demora en degradarse completamente. Muchos de procesos industriales hacen que la degradación sea más lenta. Por ejemplo, una cáscara de fruta tarda en descomponerse de 3 a 4 semanas, mientras que envases plásticos tardan 500 años. Siga con atención los contenidos de la unidad para complementar la información. Avancemos a la siguiente unidad.